Hola, hola, buenas. Buenas, buenas. Ah, ¿qué es? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, no. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Porque ya son las 12. Hola, hola chicas. Quiero hacer una pruebita de mi audio. ¿Ya? Las profesoras, eh, perdón, las alumnas. Eh, ¿Saben que he estado con un poquito de problema con el audio? Vamos a ver. Hola, hola. Voy a ver el video. ¿Cómo está? Hola, hola, hola. Vamos a ver. He intentado eh, conectarme y no he podido. Mil disculpas. Estoy un poco atrasada con mi... Con mi Secret Cupid mail. Es más, saqué un, un post de donde decía que ayer iba a hacer mi tassel y no he podido. ¿Se escucha? Sí. Ah, sí. Se está escuchando bien, ¿no? Me confirman, por favor, porque he tenido problemas para el audio. Eh, he comprado un micrófono nuevo. Al parecer, ese era mi problema, así que es, eh, lo que quiero primero es ver si es que se escucha bien. No ver, escuchar, si se escucha bien. ¡Hello! Ahora sí, no. Es que me he comprado un micrófono, no saben, ¿ah? ¿eh? No saben, ahora sí lo escucho perfecto. Escucho perfecto el audio. Perfecto. Ahora voy a avisarles, las madrinas, si pueden vayan a avisar a las ahijadas, que estoy en vivo, que voy a hacer un tassel, ya, para eh, decorar su álbumcito con el que trabajamos eh, la clase del miércoles, si no me equivoco. Sí, hoy día es viernes, la clase del miércoles. Hicimos un albumcito súper fácil con, eh, con la 1, 2, 3. Que de por sí la tengo en venta también para todas las chicas que son principiantes. Pásame por favor la, la, la crop por ahí. La 1, 2, 3. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos probando el micrófono. Esta es con la que hemos trabajado. Hemos trabajado con la 1, 2, 3, con la Punchboard. Para todas las principiantes la tengo en venta por si acaso. Solamente tengo en venta algunas cositas para las principiantes. Hola, hola, buenas, ¿cómo están? Les enseño el micrófono, ¿quieren verlo? No, mejor no lo ven, porque lo tengo hacia arriba. Ahora voy a bajarlo un poquito para que lo vean ahí. Ahí de repente lo encuentran. Es un micrófono gamer, ¿ya? El mejor que está en el mercado, me dicen, que es el mejor del mercado. Tiene colorcitos y no sé qué tanta cosita. Entonces, este es el que me va a ayudar en mis, eh, en mis transmisiones y en mis audios. Hola, Mili, ¿cómo estás, Mili? ¿Lo llegaron a ver o no lo vieron? Sí lo vieron, ¿no? ya avisaste, ya, hola Rosemary madrina, ahí están las madrinas y las ahijadas se presentan tan lindas las madrinas y las ahijadas, voy a bajar un poquito, acá sí, ya está miren qué bonito hicimos, me avisan si es que hay algún problema con el audio, ya pero yo ahorita que estoy con mi con mi audio, con mi micrófono, estoy escuchando perfectamente, hola buenas tardes, ¿cómo están? buenas tardes Buenas tardes Sí, ¿no? Todo bien Buenos días, ¿cómo están? Bueno, este es el albumcito que trabajamos con las chicas Un mini albumcito Adivinen con qué colección trabajé Una hermosa colección, por supuesto La colección de scraperas de miércoles Nunca dejo de admirar la colección que hicimos con, con Maca, Porque es eh, súper bonita, colores lindos eh, eh, Trata del scrap en específico Entonces las madrinas y las ahijadas ya me conocen que yo voy a seguir trabajando con eh, la colección porque queda súper linda muchas se ganaron la colección, otras me están pidiendo, así que seguimos vendiendo la colección y creo que vamos a seguir haciendo este más eh, ma, más material porque me la piden así que así, este es un un súper sencillo que hicimos con la 1, 2, 3 ya les enseño rapidito Pusimos un bolsillito por aquí, todavía no lo tengo ni decorado Realmente este, he estado con bastantes cosas Ayer no pude hacer nada eh, Y aquí están los sobrecitos Uno por uno Ahí están, miren los papeles de la colección Es una belleza ¿no? Es súper fácil, especial para principiantes Estamos acabando el aula de principiantes Hicimos un eh, sobrecito también de eh, Velum y otro de acetato hermoso Miren de acetato todo quedó súper bonito y aquí tenemos otro bolsillito que todavía no es decorado no eh, yo les dije a las chicas de las chicas de principiantes que iba a ser un tassel especialmente para decorar el lomito no el lomito de este mini álbum que lo pueden utilizar ya sea para fotitos, porque lo pueden usar fotitos, pueden también eh, utilizarlo para hacer algún intercambio. Nosotros hemos hecho intercambio y adentro de los sobres poníamos troquelados, ¿no? Troqueladitos. Eh, como les digo, puede ser para fotos. Esto es, pero eh, nosotras las acraperas le de, sacamos el jugo a los sobres. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, buenas tardes. Me dejaban, nunca se comunicó conmigo. Le tenía una cajita lista para enviar, pero no me escribe. Oh, Claudita, escríbeme o escríbele a Vilmita para saber quién es tu ahijada, porque algunas no se con, comunicaron o no se conectaron por vergüenza nos dijeron. Imagínense, porque tenían vergüenza. Igual escribe Claudita a Vilmita y pregúntale quién es. Algunas tuvieron muchos eh, problemas para conectarse. Ya les vamos, el, el lunes 28 es el madrinazgo. Ahí van a conocer a sus ahijadas y va a ser una actividad bonita. Hola, Gise, ¿cómo estás? Ahí está Gise. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Buenas, Alicia. Las que no se han podido contactar con su ahijada, escríbanle, por favor, a Vilmita o a mí directamente y nosotros buscamos la solución, ¿ya? La idea es, este, si no pudieron conectarse o contactarse con ellas, de repente durante el año porque ellas van a continuar en la academia seguramente, las puedan seguir apoyando. La madrina no es del mes, porque es el mes de febrero y es la madrina no. La madrina va a ser para toda su vida. <ríe> ¿Ya? Bien, entonces yo les estaba diciendo a las chicas que íbamos a hacer un, eh, un tassel para este, esta estructura que habíamos trabajado, pero no la íbamos a hacer por intermedio de la, del aula, sino por aquí, por el grupo. Y este es el tassel que yo he trabajado. Miren, entonces es parte de, va a ser parte del albumcito y también de mi, eh, de mi, de mi cupid secret mail, de mi secret cupid mail. O sea, de, para hacer el intercambio a quien, a quien voy a, con quien voy a intercambiar el, este, los embellecedores. ¿Se acuerdan que hemos estado haciendo embellecedores? Ya. También va a ser parte de los embellecedores que estoy trabajando, ¿ya? ya Así, miren lo que bonito, es súper fácil y ahorita les enseño cómo lo hice, ¿ya? Ahí está, es una preciosidad, hermoso, ¿no es cierto? Ya, estos tassels, muchas dicen, ay, no sabía, no tenía ni la menor idea para qué son los tassels. Bueno, generalmente son para decorar. ¿no? para decorar nuestros lomitos, podemos decorar no sé, por ahí algún cuadrito, hasta nuestra carterita, una mochilita hecha también de scrap también puede decorar, se ven muy bonitos, son bien vistosos son parte de los embellecedores que nosotros tenemos, ¿en dónde los colocamos? pues aquí aquí colocamos el embellecedor para que se vea bonito, ¿no? ahí, y ahí queda entonces vamos a trabajar lo que les parece Yeah. Todo este eh, mes que está terminando, hemos trabajado con las principiantes. Antes de continuar, hemos trabajado y todavía pueden entrar. Las chicas que no han entrado a principiantes, todavía pueden entrar. Hemos hecho proyectos súper bonitos. Este es uno de ellos. Como ha sido el mes del amor, pues hemos estado trabajando todo. Eh, todas las cositas que hemos tra estado trabajando han sido también de amor. ¿no? Hemos hecho este álbumcito que ahorita se los voy a enseñar antes de empezar con el con el tassel, les voy a enseñar esta ricurita, chiquitita como ven, así chiquitita, súper linda, pero con esto yo les enseño a las chicas, eh, ya sea a encuadernar, a hacer álbumes, eh, mini álbumes con eh, de estructuras fáciles, por ejemplo, este, este mini álbum se trabajó con solamente tres hojas de cartulina de scrap, Solo con tres hojas trabajamos este mini álbum. Entonces, para que vean que puede ser sencillo, que puede ser fácil. Las chicas que no están en principiantes y dicen, oh, ya perdí, ya no tengo el tiempo, sí pueden entrar. Para las que me preguntan, vamos a abrir otro grupo de principiantes. No, no se abre hasta el otro año. ¿Ya? ya empieza marzo, empieza la academia y ya empezamos con fuerza y ya no tenemos el tiempo que tenemos cuando estamos libres para las principiantes. Pero, sin embargo, todo queda grabado. Hay un grupo de asesoría para principiantes que recién están llegando, ¿no? La principiante que llegó en marzo, en abril, en mayo, entra a un chat junto conmigo para la asesoría. Así que no se preocupen si no están en el vivo, este, van a poder ver las clases grabadas y conversar conmigo o con Vilmita si necesitan para alguna, eh, eh, para especificaciones o, o tips o lo que quieran. Lo que sí es que ya no van a tener madrina y esas cosas, pues que bueno, son cosas que sí se hacen en vivo, ¿no? Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, les, les enseño qué bonito quedó ya con, eh, con un tapetito súper simple. Y como les digo, fueron solamente tres hojas tres hojas de papel scrap ya, lo voy a abrir, miren qué bonito quedó, súper sencillo súper, súper sencillo, la colección es una hermosura, es de, de es una hermosura, bello, bello, bello bella es la colección, creo que la colección es eh, la que más resalta cuando uno trabaja este tipo de álbumes ahí está tenemos por aquí ah, ah, por acá está, por aquí están los taxitos que vienen dentro de la colección ¿No? Nosotros les enseñamos a las chicas a eso, a armar. Acá tienen otro bolsillito. Eh, creo que acá hay... ¿Aquí está o no está? Sí, no, no, yo pensé que sí, un ratito. Este se mete por aquí porque hay... Acá está. Un bolsillito. Entonces hay un taxito que entra por ahí. ¿Ya? es súper bonita la colección el álbum es súper el mini álbum es súper fácil de hacer, miren se abre por acá chaca chaca chac, chac, y encontramos esto este venía acá ah no, este es del limón ahí, ahí está ¿Mm? todos estos espacios en blanco que ven ustedes es para fotito ¿no? aquí está la otra y aquí está un bolsillito más en donde colocamos otros de estos taxitos ¿No? Ahí ya está, métete ahí, ya está. Súper fácil. Solamente se utilizaron tres cartulinas de 30 por 30 y obviamente nuestros, nuestras, este, nuestros cartones, ¿no? Entonces, esta esa es la idea cuando trabajamos en eh, con las principiantes. Trabajar, como se dice, de, de cero con material súper fácil, rápido y que eh, no sea difícil para ellas, ¿no? ya ahora empieza el mes de abril, ya, perdón, de marzo, ya pueden ir inscribiéndose, la, las eh, principiantes también, ya todas pueden irse inscribiendo en el mes de, de marzo, eh, a, vienen novedades en la academia, así que les recomiendo que se inscriban, hay paquetes de 3, 6 y 10 meses, ¿ya? Todas las que ya hicieron principiantes, ya entran tranquilamente. Las que no, pues yo siempre les digo, entren a principiantes y luego ya entran a la academia. Yo prefiero así antes de que entren así por, por entrar. Luego, otra cosa que hicimos con las principiantes, por eso es que es eh, recomendable que, eh, que entren a ver las clases, son las flores que podemos trabajar con troqueles o con un perforador o un, un troquel básico, ¿no? Les enseñé a hacer flores básicas también a las chicas principiantes. Hola, hola, ahí están... Qué bueno que estén etiquetando a sus ahijadas, qué bueno. Y etiquetan también a las chicas que creen que pueden entrar a este mundo del scrap. El que esté terminando febrero, que es el mes de principiantes, no quiere decir que se acabó. Puede venir una principiante en cualquier momento, ver los videos, que todo queda grabado y luego entra conmigo a un chat de principiantes que entraron, como se dice, las rezagaditas y ahí las apoyamos con Vilmita por si acaso y con Lalita, porque Lalita también ha estado trabajando conmigo en principiantes. ya Hola, ¿cómo están? El audio todo bien, ¿no es cierto? Al menos yo escucho y que lo escucho todo bien. Bien, entonces también trabajamos, miren, las flores eh, con troqueles o perforadores o con un simple círculo. Con un simple círculo trabajamos estas florecitas, estos tags tan sencillitos de hacer, pero bien bonitos, bien resultones. Pueden trabajar alguna tarjetita, algún taxito, ¿no? Ahí está, con flores que se enrollan. Ahí está, ahí lo ven, ¿no? Entonces, eh, hay alumnas que me han, estado escribiendo que quieren entrar a principiantes y cuando les digo que es grabado, me dicen, no puedes hacer otro grupo, no puedo hacer otro grupo. Sin embargo, vale la pena que ustedes entren igual al aula de principiantes. Voy, van a estar conmigo y yo las voy a asesorar. Faltan dos clases más, o mejor dicho, una que es de Lalita, que es hoy, la clase de Lalita, y el lunes es el fin de fiesta, el lunes se conocen con sus madrinas, el lunes va a ser un, el madrinazgo, y va a ser súper lindo. A ver, preguntas con respecto a la academia, es hoy. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Eh, ahora en la academia de, eh, durante el 2022, venimos renovadas, Venimos recargadas, ya no van a tener duración de dos meses, ahora van a estar todo el año, todo el año van a poder ver sus clases. Eso es algo bueno. Ay, ¿han visto mis uñas? Ahorita que estoy mirando, veo mis uñas. Miren mis uñas, qué hermosas están. Más brillosas que nunca, miren. Más brillositas que nunca. Ya, les contaba, la academia va a estar renovada cada mes Vamos a tener un estilo diferente Miren, ¿ah? un estilo diferente eh, El primer mes vamos a trabajar sobre clean and simple O sea, el, el estilo más sencillo, más libre Que a muchos les va a gustar Porque es muy poco material que se va a trabajar Vamos, a cada una va a tener una paleta O sea, cada profesora, mejor dicho Va a entregar su paleta de color ¿Para qué es la paleta de color? Para que ustedes se guíen con sus proyectos, porque hay muchas que me dicen, para mí es complicado eh, hacer la decoración. Bueno, cada profesora va a tener su paleta de color y junto con sus materiales va a entregarles la paleta de color. Por ejemplo, pónganse que la profesora viene y dice, esta es mi paleta de color, amarilla, lilo, rosado, todos estos colores. Y con esto vamos a trabajar. Entonces ya las amarran a ustedes, para que solamente trabajen con estos colores, y ustedes van a poder trabajar y buscar sus papeles de acuerdo a los colores. Ya vamos a, a hablar también, yo misma voy a hacerles la clase de teoría de color, les va a ayudar un montón, es, es importantísimo para nuestros proyectos de scrap, porque hay muchas chicas que me dicen, cari, hay algo que no me gusta, que no sé qué, es porque no han sabido combinar sus papeles, porque no, porque les, eh, y también les recomiendo bastante que coloquen bl bastante blanco en sus proyectos, o sea, hay varios tips para que ustedes, eh, a, a pesar que por ejemplo no tengan una colección eh, específicamente de color, puedan ustedes trabajar sus proyectos de scrap, ¿ya? Los tags están bellos, ¿no? Sí es verdad. Hola, hola, ¿cómo están? Entonces, les recomiendo que ingresen a, va a haber un estilo diferente. Cada mes es un estilo diferente. No les voy a decir ahorita eh, qué mes, pero cada mes va a ser un estilo diferente. Luego vamos a trabajar un libro de layouts. ¿Para qué? Para que ustedes mes a mes vayan haciendo sus layouts y vayan viendo los estilos. Entonces, cuando ustedes muestren su libro de layouts y a, a alguien les quiera mandar hacer un layout, les dicen, bueno, ¿qué estilo quieres? Tengo el... El clean and simple, el, el limpio y simple y les enseñan su muestra. Tengo el vintage, tengo el chic tengo no sé qué. Entonces vamos a tener un libro de layouts Es algo nuevo que también estamos integrando en la academia, ¿ya? También vamos a comenzar a hacer tarjetería desde cero. Desde tarjetería 1. Y ustedes saben que Lalita trabaja muy bonita la tarjetería, ella va a encargarse de todo lo que es tarjetería. Entonces, si en marzo hacemos tarjetería 1, en, en abril tarjetería 2, en mayo, y así va a irse complicando un poquito más la tarjeta para que ustedes vayan viendo el proceso de cómo se empieza a hacer tarjetería, ¿ya?, Luego también encuadernación, porque en encuadernación tenemos diferentes tipos de encuadernación. Ninguna encuadernación del año de la academia se repite, ninguna. Hay chicas que están aquí hace siete años en la academia y siete años ven proyectos nuevos, nuevos, totalmente nuevos. Pueden ser temas, porque nos eh, guiamos por los temas, pero todos los proyectos son nuevos, ¿ya?, Todas las clases quedan durante todo el año, algo nuevo en la academia también. Tenemos paquetes de 3, 6 y 10 meses para las que quieran agarrar por paquete, porque si coges solamente por un mes, entonces sí tienes que pagar tus 60 soles por el mes, pero si tienes un paquete, te va a salir más barato el mes, ¿no? Y además tenemos eh, la matrícula que solamente se paga una vez al año, es una vez anual, académico, año académico, que está 60 soles, porque me preguntan, ¿tengo que pagar todos los meses la matrícula? No, solamente una vez al año, ¿ya? Si hay alguna duda con respecto a la academia, por favor, comuníquense con mis cari, comuníquense con Vilmita, que nosotros muy felices y, y vamos a atenderla siempre con mucho cariño, ¿ya? ¡Hola, Alicia! Ahí está, Alicia está mandando su... su está etiquetando. Yo sé que esta es una hora de almuerzo, es una hora que se están moviendo para eh, cocinar, pero quería eh, entrar porque uno, quería probar mi micro, siento que todo está bien, gracias a Dios, y dos, que no he tenido tiempo para conectarme eh, ayer, así que ahorita hacemos el tassel. ¿Qué les parece? A ver, las leo, las leo. Hola, Isabelita. Hola, hola, hola. No sé si estoy actualizada o no, no leo sus comentarios. Vamos a ver si me vuelvo a... Yo aquí estoy con el teléfono. Eh, no sé si es el internet, no leo los comentarios. Ah, ya, ahí está, ahí le veo a Mili. Muy bien, entonces hacemos el tassel, ¿qué les parece? Primero les voy a presentar, les voy a presentar la cantidad de bits que tengo la cantidad de bits ahora están de moda un poco los bits entonces les voy a mostrar más o menos cómo tengo yo eh, organizado mis bits ya mis bits o mis cuentitas les voy a mostrar antes de empezar porque mejor eh, empezamos como se dice desde el principio ya les voy a mostrar los bits que tengo a ver los tengo separados inclusive hasta por colores se escucha bien y se ve bien. No está saludando con un poquito de retraso, pero es normal. Sí, gracias Isabelita, muchas gracias chicas. Bueno, les enseño un poco cómo tengo eh, separados mis bits. Ya, estos de aquí son todos los plateados. Todavía me falta acomodar algunos. Estos no encuentro. Tengo una bolsita de estos de acá para poder hacer estos tassels también que quedan bonitos con esta piecita. Ahí tengo, pero ahí les voy mostrando cómo voy eh, organizando mis bits. ¿no? desde los más grandes medianos, chiquitos más chiquitos, así voy a organizándome, los que son para eh, para dividir hay infinidad, de verdad yo, eh, la última vez que estuve en Estados Unidos me volví loca buscando eh, eh, bits para hacer, ya sea cuentitas, este tipo de tassels o ya sea eh, este, todo, todo lo que podamos hacer para decorar, ¿no? inclusive las mismas chicas que decoran este Ce Ceci G que decora sus, eh, sus punzones lo hace con unos bits hermosos, ahí los pueden ver. Justo Ceci G está ahora aquí en Lima, en Lima, Perú, porque ustedes saben que ella es, eh, ella vive en Estados Unidos y está vendiendo sus punzones que son hermosos, por favor, eh, sigan a, a Ceci G de Ceci G Studio ella ahorita está aquí y ha traído un montón de punzones ella tiene unos bits espectacular unas bolitas hermosas y se las recomiendo están este, por intermedio de, de Lulita, está vendiendo los bits y ahora eh, me pare, los punzones y me parece que como ahora está aquí, ella misma los está vendiendo. Entonces miren los detallitos que podemos hacer con este tipo de dijes, de bolitas, de cuentitas. Ustedes saben que nosotros las escraperas nos gustan las cositas bonitas, ¿no? Las cositas bonitas. Bien, entonces les muestro lo que yo llegué a comprar en Estados Unidos porque me volvía loca. Buscando estas, eh, estas bolitas, ya. Entonces, algunas las encontré en su cajita, como estas. Miren. Eh, eh, ustedes se van a dar cuenta que eh, ambas tienen un huequito para poder pasar ahí su eh, el hilito. No ambas tienen un huequito. Miren qué bonitas. No llegué a encontrar esas brillositas que, que tiene mi, mi, mi amiga Ceci G. No llegué a encontrar esas, las piden definitivamente. Miren, así como tengo de plateado, tengo de dorado. Esta sí ya la llegué a terminar. Ahí lo ven. ¿Dónde consiguen todo esto? Pues en todas las chicas que venden eh, el, herramientas para material para billutería. ¿No? Ahí están, miren, de todos los tamaños. De dorado sí tengo de todo, hasta los cocodrilitos que ven acá. ¿Ven? Ahí está. Y ahorita está todo organizadito, felizmente. Ahí está todo, todo lo que yo utilizo para poder eh, hacer mis, eh, eh, mis tassels, ¿no? En este caso que yo trabajo con haciendo tassels, y quedan tan bonitos para decorar, ¿no? ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas. Aquí les enseño más cajitas que tengo, más bolitas. Ahorita está bien acomodadita. Ahí, más bolitas, digo, más bits. Ahí está. Miren, qué bonitas las tengo por colores. Esto también les enseñé a las, a las chicas, a mis principiantes. Acá tengo más, estas son más pequeñitas, están también igual por colores. También las utilizo para el centro de, mi, de mis flores, ¿no? Por ejemplo, no sé, ninguna de estas. Ya, por ejemplo, esta podría, en vez de haber puesto estas. Eh, eh, ay, estos canutillos, podría haberle puesto de estos, eh, de estas bolitas chiquititas, ¿no? En el centro. Entonces también las. Busco para mis flores, también las busco para mis flores, ahí están, estas son mucho más chiquititas, ¿no? Entonces, uno ya comienza a tener de todo y dice, no quiero más porque necesito más tamaños, más formas, más colores, esta de acá también me gustó mucho. Recién conectándome, ¿qué proyectos haces con esas hermosuras? Lali, este tipo de proyectos. Estos, nuestros embellecedores tan bonitos que ahora les voy a enseñar a hacer uno súper fácil. Ahora les voy a enseñar a hacer uno rapidito, ¿ya? Esto es lo que generalmente utilizo y como les digo, hasta para los centros de mis flores, ¿no? Inclusive en los lomos, en los lomos, por ejemplo, miren, por ejemplo, ¿dónde está mi... este de acá? Por ejemplo, si a mí me hubiera provocado, en realidad esto es un proyecto para para principiantes y yo trato de eh, que tengan el material a la mano y si yo les pedía bits, me iban a decir como mis y yo de dónde saco los bits y ta, ta, ta. Pero hay uh, hay proyectos en donde ustedes pueden meter las bolitas, los bits los pueden meter a este tipo de, de hilitos, ¿no? En este lomo y queda súper lindo, ¿no? Aquí decorado obviamente con los colores de los papeles, ¿no? Y no solamente ponen bits, ponen charms, ponen eh, corazoncitos, bolitas, eh, en diferentes posiciones y queda súper lindo. Entonces, este tipo de material lo pueden utilizar para muchas cosas, para muchas, muchas cosas. Miss, ¿dónde consiguió esas bellecitas doraditas? Yo la conseguí, como les digo, eh, eh, miren, ahora yo todo lo busco eh, por Face Market, todo lo busco. Busqué eh, herramientas para billutería Y me salieron un montón de chicas Que generalmente son del centro Contacté con una de ellas Y, y ella eh, es la que me ha estado Mandando todo lo que es lo plateado Lo dorado, pero tiene tanto material Porque me envía el catálogo y tiene tanto Que me vuelvo loca, ya se imaginan Y poquito a poquito voy comprando ¿no? Miren estas qué bonitas A ver, mírenlas acá Son una hermosura Yo estas también me las traje cuando Cuando viajé pero son, hay grandes, chiquitas, medianitas, son como les dicen algo de ojo de tigre o algo así, ¿no? Por el color, son súper lindas, miren, acá sí me vinieron mezcladitas y medias transparentes, ¿no? Entonces aquí las tengo así, a ver, les voy mostrando lo que tengo en bits, esto les, les iba a enseñar ayer o antes de ayer, desde, desde antes de ayer creo que tengo todas mis cajas de bits acá, aquí están... Otras que brillan, hermoso, ustedes saben que yo ando buscando, la cosa es que brille, ¿no? Eh, ahí hay de otro tamañito, ustedes tienen que, que preguntar por los tamaños también, porque hay de, este, de estas medidas grandes, chiquititas, medianitas, ¿no? Ahí, aquí hay igualitas que estas son, pero más chiquitas, ¿ven? Más chiquititas, ahí está, y otros colores también, ¿Mm? súper lindas. Así las tengo eh, en cajitas, ¿no? Luego, algo que también es importante que ustedes tengan, importantísimo es que tengan este tipo eh, de herramienta para poder trabajar eh, de, de material para que puedan trabajar sus bits. Voy a traer, que me faltó una de un, de un color uno eh, color cobre este, ahí debe estar en esa cajita color cobrecito ya, a ver, les quería mostrar eh, esto de acá también es importante brilla muy hermoso si, sí, Lali, la brilla muy hermoso bueno, también tengo estas piecitas que son para poder trabajar las eh, los tassels, ¿no? Las arandelas las tengo de diferente tamaño. Les dicen, eh, ustedes van a preguntar ahí porque hay número, te van a decir qué número quiere: el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, yo lo que hago es eh, lo, lo coloco en en mi map de. Eh, de centímetros, y, y, pero voy a bajar acá, y les voy, le voy mandando la foto, quiero de este tamaño, de este tamaño, y ella, ella ya te comienza a decir, ah, ya, quieres el 9, el 8, el 7. ahí, ¿ven? Eso sí, se va a necesitar, sí, ahí mismo está, igualito eso, igualito que este, pero en cobre, ¿ya? Entonces, esas arandelitas también van a necesitar para poder hacer este tipo de trabajitos, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Eh, estos que le dicen piquito de loro, si no me equivoco, que viene a ser este, este, también, ¿no? Eh, le pedí también eh, que para poder, miren, miren qué bonitas estas de acá, ahí están, estas chatitas. Ahí te mandan sus modelos, ¿no? Inclusive tengo hasta para los aretitos, ahí está, para poder eh, eh, colocar, y estos que son los llamados cocodrilos estos de acá ahí. la que sabe de billutería de hecho que tiene que tener el nombre correcto yo estoy diciendo que este creo que le dicen cocodrilo no ahí están estos palitos también que sirven para nosotros poder trabajar cada uno de los eh, de lo que vamos a hacer no tengo mis combinaciones todas en dorado y tengo mis combinaciones todas en en plateado ¿no? ahí lo ven y tengo mis combinaciones todas en plateado Entonces va a depender de qué cosa es lo que quiero O por dónde quiero, eh, qué color quiero hacer Y este ya no importa, no importa, no te preocupes eh, Les quería mostrar que tengo tres colores, ¿no? En dorado, en plateado y en cobre eh, está bus Están buscándome aquí Y también este en todo lo que es plateado ¿Ven? Igual Voy buscando las arandelitas, los cocodrilos, todo con los colores que yo que yo voy a trabajar, ¿no? A ver, ¿qué me dice por ahí? Esas las consigues con Muranos en Santa Felicita. Hay de plástico y hay de vidrio. Ahí está Claudia. Claudia dice que hay de plástico y hay de vidrio. Así es, son súper lindos, ¿no? Palitos, alfileres, todas esas cosas se necesitan. Muy bien. Aquí tengo más los últimos que me he hecho, me he comprado, aquí tengo más voy a mostrarles les muestro todo lo que tengo ya no te preocupes, ya déjalo ahí nomás, es por el color nomás que quería, ahí hay más, miren son hermosos hermosos y me encantan porque brillan, ¿no? ahora hasta en, en, en Casa Ideas pueden conseguir esos eh, eh, esos paquetitos para hacer eh, pulseritas para las niñas Ahí también encuentran bonitos, ¿no? Eh, hay algunos, pues, que son más, más simples de plástico, ¿no? Y otros como estos, miren, qué bonitos. Luego me conseguí de maderita, porque también se ven lindos los de madera. Se ven preciosos. Tengo dos tamaños, el grande y el... Un grande y uno chiquito. Ahí. ¿Ya? entonces hay infinidad de este tipo de, de bits, de bolitas que ustedes van a poder encontrar en, como dice este Claudia, de repente en el mismo centro, ¿no? Estas sí me las traje, me las traje de fuera y estas sí encontré brillositas, miren, y vienen así, ¿no? Entonces ya yo saco, eh, vienen en un alambrito, entonces yo ya lo saco para cuando lo necesito. Entonces me traje este este de acá, miren que parece una pulsera hermosa, que miren cómo brilla, todo brilla. Este de acá, miren este que es moradito, ahí está el morado. Creo que por eso me llaman tanto la atención, porque brillan un montón. Entonces, así como hacer muchos, no hago muchos tassels, que, lo, que, que hay que hacer para que este, para poder decorar. Pero me gustan mucho porque brillan demasiado, en exceso, en exceso. Aquí están, miren, estos son los que tengo, que de verdad son súper bonitos y vale la pena, este, trabajarlos, ¿no? Miren, yo fui haciendo ahí algunos, ¿no? Ahora les voy a enseñar rapidito cómo hacer, eh, no, no es tan rápido, pero vamos trabajando, ¿ya? Y, eh, ¿qué más tengo? Estas las arandelitas las tengo por, por tamaño. Estas, por ejemplo, estas cajitas yo me las compré por Aliexpress, pero la, venden, venden aquí eh, las arandelitas eh, en todo lo que son tiendas de billutería, ¿ya? Busquen que van a encontrar. Yo las cajas, sí, como les digo, me las pedí por ahí. Esta, por ejemplo, es una cajita que me mandó de regalo Ceci eh, ella quien hace los punzones. Y, y tiene unas bolitas que no las he sacado porque tiene unas bolitas diferentes, ¿no? Unos bits, yo digo bolitas. Unos bits diferentes, miren. Y todos con los colores pastelitos así, súper lindos, ¿no? Eh, yo guardo hasta los aretes Ahí está Rosemary dice Yo guardo hasta los aretes, pulseras o collares Que tienen adornos bonitos Y los adapto para hacer colgantes para decorar Exacto Rosemary A eso eh, iba Ustedes tienen que tratar Yo también Ahora que lo está diciendo acá mi amiga Por ejemplo este, este que le regalaron a mi hija y me dice, mamá, me lo regalaron, lo usó un tiempo y ya se comienza como a negriar un poquito, ya. Eh, Pero, qué, ¿qué, uso yo? El, el, el avalorio, el, ay, ay, creo que ahí se ve, el dijecito, ¿no? Lo uso, ya, miren qué bonito, ya no lo va a usar, entonces lo voy, eh, guardando para mis, eh, mis decoraciones, ¿no? Todo el mundo hace eso, Rosemary, todo el mundo, así que háganlo, ¿Ya? Ya, miren estos, eh, yo los mostré cuando, cuando llegué a hacer el intercambio con, con mi amiga Ceci y ahora los vuelvo a mostrar. Son una hermosura. Yo desde aquí veo que podría hasta trabajarse, hacerse esto, ¿no? Como, eh, pegando, ¿no? Pegando brillitos ahí en las bolitas. Miren estos más grandes, más chiquitas. Miren este que es el que ella ha trabajado por aquí. Ha trabajado un, uno de sus... De sus punzones hermosos es con este tipo de bolita, ¿ven? Con este tipo de y Yo sigo con la bolita. Ahí está. Miren, son una hermosura. ¿eh? Aquí me puso chiquititos, aquí me puso medianitos, más grandes, dijecitos. Entonces, ustedes también pueden hacer su cajita de solamente dijecitos, ¿ven? Miren todas las cositas bonitas, miren acá hay unos corazones, acá hay más corazoncitos que he trabajado, aquí le he puesto el corazoncito, ahí le he puesto el corazón, porque el, el que estoy usando yo es de corazón, el, el tema, ¿no? Pero esta es la idea, que ustedes puedan guardar sus piecitas, sus, eh, sus colgantes, ¿no? Miren estos que bonitos, son una belleza, cada uno es más bello que otro, esto es fue un regalito que recibí de, de Ceci G. Eh, intercambio, en realidad. Ella me mandó y luego yo le mandé un Happy Mail. Ahí está, miren. Díganme si no es una belleza. Eh, ya, esto sí yo lo he puesto porque yo voy comprando también. Este yo también lo preparé acá. Todo esto lo he preparado yo con mis, con mis herramientas, ¿ven? Porque al final de cada una de las eh, cadenitas se le puede poner un, con, un colgantito. Entonces yo voy preparando cada una de las piezas y también la voy separando. Por ejemplo, esta de aquí yo la compré en el mercado en, en Gamarra. No recuerdo ahorita la tienda, pero es una tienda que vende bastantes cositas chiquitas bonitas. Pero ¿para qué la compro? Para ver cómo hacen su decoración, qué le puedo poner. Entonces vi esto y me gustó. Entonces yo misma también hice el mío. ¿Ven? Este ya lo hice yo. ¿No? Copiándome un poco, inspirándome, ya si no queremos usar esta palabra de copiar, inspirándome en lo que yo ando viendo por ahí, por el mercado, viendo las pies, igual acá. Miren qué bonita esta. Y dije qué bonita se ve la, eh, el lacito, ¿no? Con, con su perlita y, y, el, y el tul. Y eso copié aquí. Un lacito, un tulcito y su perlita. ¿Ven? puedo haberle puesto esa, como puedo haberle puesto esto, ¿no? Aquí lo que quiero es enseñarles la forma de cómo pueden ir inspirándose también, ¿ya? Entonces, bueno, como ya estamos, esto de aquí también lo saqué de una pulserita, miren. Estos son unos corazoncitos que también los saqué de una pulserita que ya pues son esas pulseritas sencillitas que no son, son de fantasía que vienen a hacer, ¿no? Entonces yo me voy guardando los dijecitos obviamente que no se han eh, hecho negros ni nada, ¿no? Ahí están, ¿ven? Es súper fácil de tener este tipo de piecitas, háganlo, cómprense, vayan haciéndose poquito a poquito de, eh, de sus avalorios que le dicen, ¿no? Bien, ahora sí me voy a ir a trabajar. ¿Qué les parece? ¿Trabajamos o no trabajamos? ¿Me ayudan a compartir? Me ayudan un montón si comparten. Me ayudan un montón. Entonces, gracias a CCG por este regalito tan bonito que siempre estoy, que veo qué cosa voy a hacer con sus... Eh, con, con los bits que me regaló Ya saben que pueden buscar a Lulita O a Ceci Para que le compren sus eh, Sus punzones con estos bits preciosos Que tiene en venta Que ahora ha traído unos más Cada uno más maravilloso que el otro Ay justo mira Hablando de Lulita y ahí está Lulita ¿Me ayudan a compartir por favor? Es la única forma que me pueden ayudar Es compartiendo Mientras más seamos en vistas de personas eh, que me están, están mirando mi tutorial, eh, Facebook me, me ayuda, me colabora para que también se, eh, se pueda ver mi video. Entonces, ¿por qué siempre todas las chicas decimos, ayúdenos a compartir, ayúdenos a compartir? Porque necesitamos, esa es la única forma, así como nosotros compartimos, dándoles este tipo de tutoriales gratuitos, eh, que, que son con mucho cariño, eh, nos ayudan ustedes bastante compartiendo. Así que, me ayudan a compartir en todas las páginas que puedan y me escriben y me ponen compartido mis cosas que yo ya sé quién ha compartido, ¿no? Eh, es una forma, chicas, de, agradece, de agradecer, ¿no? El, el que nosotros estemos aquí con ustedes eh, sacando un tiempito para compartir, ¿ya? Bien, les voy a enseñar con lo que yo he trabajado este tassel, ¿ya? Yo he trabajado con estos hilitos que les dicen estos tipo hilitos de bordar eh, la mayoría ya conoce dónde es el Dollar City ustedes van a poder comprar en cualquier mercería ojo, ¿eh? yo las compré en el Dollar City eh, ojo, que ustedes pueden hacer el, eh, lo que viene a ser esta, esta parte final de hilito, de lanita yo traje varios aquí porque ustedes saben que Celeste que es mi hija tiene un montón de material para su amigurumi. Entonces yo he podido realmente coger cualquiera eh, de estos hilos, tanto los de macramé, los delgaditos, los de tren, o las lanitas, este le dice la vaquita. Yo en realidad de hilos con nombres, no les puedo decir, pero ustedes, eh, nombres completos, pero ustedes pueden ir probando con qué les gusta más eh, trabajar el... ¿Cómo le dicen a este? Me olvido. No, este es el tassel, pero el, el pomponcito. No me acuerdo ahorita cómo se llama esto porque le tiene un nombrecito. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me ayudan compartiendo, por favor? Compartiendo. Tassel, así se escribe. Sí, Lali. Tassel. Acuérdense que todos estos nombres... Son nombres americanos porque eh, el scrap, pues, propiamente es de, de Estados Unidos, ¿no? Empezó por allá. Entonces, eh, las chicas que son principiantes tienen su eh, diccionario scrapero en donde ustedes pueden leer y ver cómo se escribe exactamente todo. Hola, buenas tardes. Así se escribe. Bueno, entonces yo por ahora voy a trabajar con este tipo de este eh, hilo de algodón, ¿no? Eh, a mí me gusta porque viene con varios colores. Lo hice en blanquito, el pompón, ¿no? El pomponcito, bueno. Eh, y ahora lo voy a hacer en color rosado. ¿Qué les parece? Rosadito voy a usar, ¿ya? Voy a usar rosadito, ¿ya? Eh, y, y bueno, y también estoy sacando uno de estos hilitos dorados. Todo esto lo pueden conseguir. Ahorita me preguntan dónde. Todo esto lo pueden conseguir en estos eh, lugares de eh, billutería, de pasamanería, todos los mercados. Eh, por ejemplo, yo que tengo cerca, le de den todos, todos los mercados tienen este tipo de tienditas de manual, de billutería, ¿ya? Muy bien. Eh, pueden usar los colores que ustedes quieran en hilos. Hilos tenemos cantidad de colores y si son brillosos, mejor para la miscari, ¡Borlas! Ahí está, ¿ya ves? Me ayudan las chicas. La borlita, exacto. Ay, qué linda las chicas, me ayudan. La borla, me olvido de poner el nombre de la borla. Ya, hilito. Eh, Tul, como les dije, voy a utilizar este tulcito. Este se lo compré a, a Lubal. A Lubal le compré estos tulcitos. ¿Qué más tenemos? Aquí yo ya les enseñé algunos de los bits con los que voy a trabajar. Vamos a trabajar unos cuantos. ¿Y qué más? Miren, se vino por aquí, que no tiene por qué estar la reglita de escraperas de miércoles <risa> eh, y qué más y nada más una aguja, de todas maneras una aguja punta roma, ahí la ven una agujita punta roma ah y para hacer el lacito, este que ven aquí yo he utilizado esta, esta cintita ya, esta cinta he utilizado para hacer el lacito muy bien, yo creo que con esto ya trabajamos Ahora sí ya empezamos a trabajar Me dicen todos que ya compartieron Todas las que dicen Ya compartí El hilo dorado moradito ¿Cómo se llama para preguntar por ello? El hilo dorado moradito Este hilo, como les digo, es de Guterman. Ahí, esta es la marca Guterman. Es una belleza Tengo dorado, plateado Y ya les digo, en todas las pasamanerías van a encontrar Pero ahí, ahí está la marca Gutterman ¿Ya? Bien, ahora sí empezamos porque sí, por ahí nos vamos a demorar un poquito, pero para que quede algo bonito, súper lindo, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es la borla, antes que me olvide el nombre, la borlita, ahí está, ¿ya? Entonces yo agarro, hago esto, ya, esta ya está hasta dobladita, ya no necesito más. Vamos a sacarle un poquito para poder amarrar, recuerden que lo tenemos que amarrar, ¿ya? Entonces vamos a sacar por aquí, creo que con esto es suficiente, sí es suficiente. Ya, y voy a cortar, vamos a cortar, vamos a cortar acá. Sí se está escuchando todo bien, sí, ¿no? Todo se está escuchando, perfecto, ya, ahí está. Miren, ni siquiera lo voy a desdoblar, pero si ustedes no tienen este hilito, les voy a dar la medida... De cómo pueden, eh, qué medida más o menos pueden sacar. A 15, miren, a 15. O sea, ustedes sacan su hilito, ponte que sea una lanita, ¿no? Y 15 y comienzan a doblar, doblar, doblar. ¿Cuántas veces mis puedo doblar? Aquí deben haber más o menos unas 30. Unas 30 veces ustedes pueden doblar en 15 centímetros, ¿ya? Sí, más o menos así como yo lo veo así al ojo, unas 30 veces. Muy bien. Hola, hola, bienvenidas a todas. Compartido. Gracias, todo ok. Gracias. Ando estresada con este tema de, de mi audio, pero ya se supone que ya se solucionó. Don Talilo Rosadito, acá está. Ya. Entonces, una vez que ya está aquí, lo vamos a agarrar. Vamos a dejar aquí. Y vamos a ir por el medio. Por el medio. Gracias por esos corazoncitos, me encantan los corazoncitos Ustedes saben que me gustan los corazoncitos Ya, ahí, por acá lo vamos a doblar, ya Y vamos a amarrarlo Realmente esto era demasiado, hubiera sido menos Ya, si no puedo trabajar con las uñas <ríe> ese me... Después me doy cuenta que mis uñas están muy largas <ríe> Ya, vamos a amarrar por el medio, lo ven ahí, ahí no importa si se quedó un hilito por ahí, no importa, ahí por el medio, bien amarradito, ya, una y vamos a dar otra amarradita por aquí, justo, justo, alguien por ahí, Lulita, me enseñó el otro día a hacer mis bendiciones, es que tienen que ver qué hermosa quedó la bendición que me enseñó Lulita, ahí está, miren, a ver, estamos todas, se van a, a traer sus hilos, las que tengan sus hilitos, se van a traer sus hilos para hacerlo conmigo, es súper fácil, ¿Mm? ya está. Ahora yo voy a cortar, yo voy a cortar, porque esto es mucho, vamos a cortar, más o menos a, acá vamos a cortar. ¿Cuánto has cortado, Mita? A ver, para que vean, porque me preguntan, yo ya sé, el largo más o menos debe ser de 20. ¿no? mientras que ustedes amarran un largo de 20 doble, ¿eh? porque tienen que tener dos, aquí, aquí, aquí, dos ¿ya? dos, y ahora sí con este de aquí vamos a amarrar acá, acuérdense que tenemos que hacer esta cabecita que está acá la tenemos que hacer, bien amarradita entonces vamos a amarrarla bien amarradita con el mismo hilito ¿ya? a ver ahí ahí Bien amarradito, así, bien amarradito. Voy a hacerle otro nudito, otro nudito, Hoy si sí estoy haciendo bien con mis uñas, ya, y lo voy a cortar, porque en realidad lo que yo voy a querer es pasarle este de aquí, el doradito, pero primero lo amarro bien con la, la, el hilo. ¿Sí? Ahora como ya está, está listo, ahora sí ya agarro mi hilito. Ay, Dios mío, ¿quién me, está ¿quién me está llamando? Dile a Paloma, por favor, que no me llame. Este. Ya. Sí, sí, porque no estoy... En... Ya, antes de hacer esto, antes de hacer esto, mis cari, te equivocaste. Voy a cortar. Esto no lo vamos a hacer todavía, lo vamos a hacer al final. ¿Ya? Vamos a hacer las, las bolitas. Vamos a colocar las, eh, las bolitas, ¿ya? Vamos a colo colocar los bits y después... Vamos a pasar por aquí abajo la, el, el hilito. Hoy qué uno. pasó! Espérense, espérense, espérense que se me ha... Ya. Sí, antes de hacer esto, ¿ya? Vamos a comenzar a pasar las bolitas, ¿ya? ¿Con qué? Vamos a pasarlo con la agujita. Yo siempre estoy diciendo la agujita, el hilito, pensando que estoy con alumnas de inicial. Ustedes son como mis alumnas de inicial. Voy, le, le, le he metido, lógicamente le he metido para que entre, a ¿eh? Espérense. Ay, las uñas, las uñas. Ay, ah, ahí está. Y... Mm. No, y, y pasa que cuando estás en vivo es peor no te llaman ahí está ya entró ya ya entró así ya y ahora vamos a ponerle una primera bolita vamos a ponerle esta de aquí un primer una primera bolita un primer bit ahí ahí uno primero Vamos a ponerle una bolita doradita. De estas chiquititas. Chiquitita, chiquitita, chiquitita. Ahí está. Ahí. Vamos poniéndole uno más. A ver, uno blanquito para que se vea bonita. Ahí. Así, vamos colocando. Esta rojita que está hermosa. Estoy buscando la combinación con lo que estoy haciendo de mis tassels, ¿no? Ahí está. Otra doradita. Yo saqué todo por acá. Aquí está. Otra doradita. Hola, hola. Bienvenidas. Ay, muchas gracias por recomendarme. Eso es lo que les quería decir. Gracias por recomendarme porque he visto que en algunas páginas andan preguntando, ¿Quién hace flores? Andan preguntando, ¿Quién hace flores? Una clase de flores. ¡Uy! Un montón me han recomendado, les agradezco un montón el que me recomienden. Yo leo cada una de, eh, de las, eh, de lo que ustedes escriben y digo, ¡Qué lindas! ¡Cómo son súper agradecidas! ¡Me encanta que sean así! ¡Muchas gracias! ¡Uy! Espérense, esta... Este de aquí, este corazón, no sé por qué, no me quiere entrar, vamos a ver. Muchas gracias a todas por sus, eh, por, por sus recomendaciones, muchas gracias. Yo sé que hay muchas que trabajan y hacen este, flores eh, y, y yo estoy contenta y, y que me recomienden también me gusta. Ay, se me... Miren, se me enganchó este, Esta se me enganchó la, Es que la, la, la, el huequito del corazón no era tan grandecito Vamos a ver si encuentro por ahí otra aguja Me parece que tengo otra aguja por acá ah, Búscame una agujita mmm, roma esta de acá no por ahí tengo otra agujita roma punta roma please please please please una agujita roma vamos a usar esto vamos a ver si puedo usar esto entonces de verdad les agradezco bastante la recomendación mucho mucho mucho el que me han recomendado yo he leído y he dicho que lindas mis alumnas y por esa recomendación Llegaron más chicas Les cuento Llegaron Ahí está Realmente la uña Es la que no me deja vivir Ya, ahora sí Ya, seguimos, ¿ya? Y creo que aquí sí va a poder Entrar este de aquí Porque es más delgadito, ¿ves? Ahí está, más delgadito ya está pero ¿sabes, sabes lo que creo que sabes que creo que le corté mucho acá le corté mucho porque al, re, al tengo que regresarme descartar tengo que regresarme y le corté mucho bueno lo bueno es que ustedes de mi de lo que estoy haciendo si hay algo que no sale bien ustedes ya me ya tienen la la experiencia ya está, ahí queda ya, vamos a ponerle una arandelita y por qué les digo que no me va a alcanzar porque yo tengo que regresarme, miren yo me tengo que regresar, vamos a ver si puedo hacerlo, si no lo volvemos a hacer una arandelita necesito mis arandelitas no están por aquí vamos a ver acá si sí están acá hay una arandelita vamos a meter la arandelita así ahí, ahí me están viendo y ahora tengo que regresar por eso les digo que no debía haber cortado mucho vamos a ver si lo podemos hacer, si no, regreso ahí está, ya creo que sí voy a poder todo se puede mis y todo se puede tiene que decirme ¿saben cuál es el que vi que como que no entraba? era el el corazón decía, ¿por qué el corazón no me entra? entonces vamos a ver Ay, si les digo les digo que debía haber dejado más grande ya, vamos a hacer una cosa vamos a poner, a poner la arandela ya no el blanquito, sino la arandela la arandelita, vamos a ver ya, que si no, otra vez lo vuelvo a hacer no hay problema, no hay problema lo que tenemos que hacer es regresarnos, así a ver, regresate Ya, este es el corazón el que no me está permitiendo hacer nada. ¿Ves? No me deja entrar. ¿Y yo cómo he puesto el otro corazón? El corazón es el que no me deja hacer. A ver, a ver, vamos a ver por qué el corazón no me está funcionando. Vamos a ver si hay unos corazones... Más grandecita su huequito. Esto fue más grandecito, pues, mi cari. Mira la, la comparación de este. A ver. Vamos a ver si va a pasar. Ya ven, pasa sin problema. Este era. Este es muy grande. Mira, muy chiquito el huequito. ¿ven? Hasta eso es importante que vean. Ahora sí, vamos a probar acá con esto. Vamos a ver, así que este, ya saben chicas, la academia empieza con fuerza, así que ayúdenme también compartiendo. Si por ahí alguna chica dice, este, saben de, de cursos de scrap para principiantes, recomiéndenme, la mayoría sabe que nosotros trabajamos con principiantes, entonces ayuda mucho eso, ¿no? voy a seguir cortando ¿eh? a ver, veamos a ver este es más delgadito. ¿eh? De todas maneras, este, búscame otra. Otra agujita, porfa. Tengo varias agujas. Hay un, bol, un una. Ay, ay, ay. Las uñas son las que no me, no me a casa. Ya. Ya. Les cuento que ya está negro la. Ya, a ver, vamos a ver. Sí, ahora sí. Ya. Aquí, en ese cajoncito que está ahí, el primer cajoncito, ahí me parece que hay otra agujita. Ya, ahora sí ubican el por qué no debí cortar tanto, ¿no? Estaba bien el tamaño de la, de la tira. Porque hay que regresar. Hay que regresar y caminar por él por acá así así así y así ahí hay otra no ahí, van a decir la y no ha hecho eso para que, para que no para que no le esté saliendo no ha hecho <risa> Sí, he hecho. A ver, veamos. Veamos. Veamos nuevamente, regresamos. Voy a voy a pasar el corazón primero que es el que más eso es. El más peso es el corazón. Si no lo hubiera cortado tanto, no hubiera tenido tanto problema. El corazón es el más espeso. Ahora sí vamos a ver si ya podemos pasar lo demás. Ahí. No quiero que se vaya a salir del, de la aguja por no volverlo a hacer, oye todo por no volverlo a hacer a este ¿qué? sí a ver, vamos a ver yo soy terca <ríe> no, voy a volver a hacerlo, ¿ya? déjame este, sácame estos de aquí Voy a volver a hacerlo, porque no me deja la pita, la pitita. ¿Dónde están los hilos? Otro hilo, este es el hilo blanquito. ¡Ay, la miscari, la miscari! ¿Para qué corta tanto? Ya, sácame este, este de aquí. Vamos a hacer otro. Sí, es la miscaria, locadita. Sí, para que salga bonito, ¿ya? Es que es muy chiquito. Entonces, porque lo hice muy chiquito, ahora sí lo voy a hacer bien largo, ¿ven? Ya, ahora sí. Todas las agujas. Ahora sí. Ahora sí. El merito. Ya lo sacaste. Está bien, déjamelos todos, sácame todos estos porque yo no los voy a volver a sacarlos todos. Y ahora sí, vamos a amarrar. Es, es la pita que no me, no, no me llegó por donde tenía que llegarme. Más las uh, más las uñas. Y ahora sí. Estas cosas son las cosas que pasan en vivo. En vivo y en directo y a todo color. Sí, rómpelo. Ya, ahora sí. A ver, ¿dónde está la agujita ¿Te la llevaste? Ahí está. Ya, ahora sí, vamos a ver. gracias Arita, ya está ahora sí me sacó todas las bolitas ahora sí vamos nuevamente nuevamente porque ya estaba hasta cochino el hilo ay yo me río chica yo me río ustedes saben cómo oh, me encanta esto me encanta yo me río, me río. Ya, otro, otro, un. <ríe> Ay, me enseña aquí mi ayudante estrella, me enseña cómo ha quedado el hilo. Ya, ya que hilo voy a. Yo que hilo iba a, a utilizar así. Era el colmo, ya termina ahí. Como sea y terca, yo quería seguir. <ríe> me falta una bolita doradita. Acá ya costó, costó. Ya. Así que su hilo sí tiene que ser bien larguito para que puedan dar la vuelta. Ya. Y ahora sí, este de aquí, vamos a poner este. Miren cómo entra tranquilamente, ¿ven? Ahí está ahí la y No sé qué le había pasado a la miscari Ya. Ahí está el tazo. ¿Ya? Ahora sí, la arandelita. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. Ahora sí, miren todo lo que tengo para regresar. Nunca debí cortar. Ay, la y pues ya. Ya pues ya. Vamos a empezar por acá primero, ya. Ajá. Paso nuevamente por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Ajá, ahí y ahí y así de fácil era Qué importante era el hilito de, que tenía que dejar ahí. ahí ya ahí está es un ida y vuelta ya ahora sí recién ahora sí voy a pasarme por aquí ahora sí lo voy a cortar lo voy a sacar Vamos a darle la vueltita para amarrarlo. ¿ya? Aquí lo voy a amarrar bien amarradito. Ahí. Ahí. ¿Lo ven? Así tiene que quedar. No sé qué estaba haciendo la miscari. No sé qué estaba haciendo. Ahí. Y ahora sí creo que con este es suficiente. Vamos a amarrar acá. ¿Será suficiente con este? Otra vez me va a faltar hilo. <risa> Acá mi asistente está que suda frío. Ya. Listo. Uno. Y amarramos otro. Ese es lo bonito del, del en vivo? Que uno se equivoca. Entonces no piensan que ¡Uy! Uno es una profesora que nunca se equivoca y cuando ustedes se equivocan se frustran. No, chicas, todas nos equivocamos. Ahí está. Ya le hice su, su cabecita y ahora sí con mi hilito dorado. Ajá, vamos por aquí. ¿Qué es un layout? Te está preguntando este eh, Lali. Lali. Lali, no me digas que no has estado en, en, en la clase de principiantes. En la clase de principiantes, nosotras hablamos de layouts, les enseñamos a armar un layout, les mandamos sus su sketch para que armen su layout. Es eh, algo, es un, eh, es un proyecto que ustedes pueden trabajar eh, y ayudarles a crear. Um, a motivarlas y, y despertar su creatividad las va a ayudar también haciendo layouts para poder a, armar sus páginas miren ya estoy pasándole el hilito doradito y mientras más hilito doradito se ve más bonito entonces ingresa a las eh, aulas de principiantes y vas a ver todo lo que puedes hacer con un layout ahí está Estoy pasándole eh, el hilito doradito. En realidad lo voy a tapar con, con esta. Con el lacito. Lo voy a tapar. Pero igual queda bonito así con su hilito doradito. Ajá. Le paso varias veces. Puede ser dorado, plateado, el color que ustedes quieran. Yo lo voy a tapar, como les digo. Pero igual lo voy a. A decorar con este hilito dorado. Ya, ya, ya, no importa hola hola hola hello están o no están porque me salí me salí a ver hola hola hola me salí un ratito estoy nuevamente por aquí hello hello hello Nuevamente estoy por aquí, a ver, confirmenme si estoy, si regresé o no regresé. Se fue la conexión. A ver, fíjate si volví. No, de tu computadora. ¿Lo ves? Si ¿Sí volví. De tu celular, a ver. Hola, hola, hola. Se desconectó. Ya estoy. Se fue la conexión. Sí, se fue la conexión. Ya, ya me vi. Ya estoy. Ya estoy, ya estoy, chicas. No he avanzado, no se preocupen. No he avanzado. Se fue. La conexión se fue. Ya. Yo ya este lo amarré. Ya, me ven, gracias, aquí seguimos, gracias, gracias chicas, ahí siguen, muy bien, ya estamos con el, con el tazo, ya, listo, ahora sí, aquí lo único que tenemos que hacer es cortar, o sea, se corta el final, no, ahí está, cortamos, que quede bonito, ahí está, hasta lo podemos peinar, y también lo podemos cortar un poquito Como peluquearlo ahí. Ahí. De repente lo van a querer Más chiquito, más largo ¿No? La borlita Va a depender ya de ustedes ¿Ya? Aquí está el resultado Era súper fácil y a mí el, el hilito por cortar de más Ya no pude trabajar Ya, ahora sí vamos a hacer El eh, El moñito, están ahí ¿Sí? Gracias, seguimos. Aquí estamos, muy bien. Entonces, vamos a, a continuar. Ya vamos a hacer este el lacito. Uh -huh. Vamos a hacer el lacito. Vamos a agarrar una cinta, una organza. Miren qué bonita esta organza rosadita. Y yo, más o menos, voy a tomar mi medida. Voy a hacer esto un circulito y voy a tomar mi, me mi medida para que el lacito sea ahí. No ahí con esto es suficiente. Ahorita les digo la medida, porque seguro me van a preguntar. Y últimamente la mía está cortando de más, así que mejor primero miren y después arma. <ríe> eh, 14. ya, más o menos, ya, 14. Un lacito vamos a hacer. Esto vamos a cortar acá porque esto está feo. Ya, como hago mi lacito, me voy hasta el medio y solamente ya aquí... Aquí voy a amarrar así, de frente voy a amarrar para hacer el lacito, ya. Entonces tenemos este y ahora un pedacito de tul, un pedacito de tul. Vamos por el tul, este es el tul que le compré a la lita. También voy a necesitar más o menos yo hago esto, ¿no? Para ver ahí acá, ¿cuánto de tulcito así larguito? chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, tres, ahí está, 13 ya, entonces voy a poner por acá mi, mi lacito y voy a amarrar, voy a amarrarlo, ahí, sin pegar nada, bueno, si quieren ustedes de ahí lo pegan, pero yo no lo voy a pegar, sin pegar, amarro acá, Las uñas de verdad no me dejan trabajar. <ríe> es que esta vez me las puse muy largas. Justo la Cari me decía, Cari, ¿no están muy largas? Y yo, ay, sí creo que sí. <ríe> y eso es lo que no me deja hacer. La uña. Vamos a ponerle un pedacito de... Sin uña, sí lo hubiera hecho... Normalmente cuando me pongo las uñas me las pongo más delgaditas, más chiquititas para poder trabajar. Qué linda la miscaria bien linda, ni siquiera esto puede despegar ahora vamos a ver si, si con un poquito de gomita que tampoco funciona porque hoy día estoy así me prestan la pistola de silicona esta, vamos a prender con esto, ya no tengo problema con la pistola de silicona La próxima ya sé que tengo que entrar sin uñas tan largas. Vamos a pegar. Vamos a pegar. Si no, no me va a dejar. Ya, una vez que ya está así, ahora sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el...? Acá. Así amarramos, ya Ahí. está muy largo, no hay problema. Ahorita lo cortamos bien, pero la idea es que hagan su lacito. ya. Ahí está el lacito. Ahí está su lacito bebé. Ay. ¿Ya? Chiquito nomás, no necesitamos que sea muy grande. Uh -huh. El otro lado es el que va a ir y se iba a venir acá. Ahí. ¿Ya? Pero antes le vamos a hacer, le vamos a poner esta bolita, esta perlita, que yo ya la tengo preparada aquí, ya la tengo listita por acá se la podemos enganchar aquí ¿Mm? como la enganchamos agarramos una arandelita pero yo he estado haciendo muy bien el, saben que he estado haciendo muy bien el, lo que me enseñó Lula con estas uñas y bien pero cuando se trata de ya voy a meterme por aquí que es por donde he puesto el moñito Ahí y ya está, ahí lo pongo. Y coloco mi perlita que yo ya he armado, vamos con este de aquí, el cocodrilito, ahí está, y ahí quedó el lacito con su. Con su perlita ahí. Ahí le ven. Me gusta porque el lazo este. Entonces, le voy a hacer un, un detallito acá a la, a la puntita. Ahí, para que quede abiertito. Ahí. Y ya está. Ahí. ¿Ya? Y ahora sí, este se lo voy a pegar acá. Vamos a pegar el moñito por acá. Ya está la pistola. Yo, a mí me gusta que se arme así bonito. Y vamos a, a colocarlo acá. Ahí. Ahí está. Ahí lo ven. Ahí quedó. Eh, nunca me demoro tanto para hacer esto, pero la uña es la que me está fastidiando. Ya. Y ahora sí, ya hacerle este tipo, este tipo de cadenitas super fácilis, fáciles y sencillas, pero obviamente que la miscari con las uñas está frita pescadita pero voy a tratar de hacerles aunque sea unita, ¿ya? Aquí está la cadenita la, me, me Tengo fregado en la uña Tengo fregada la uña Vamos a colocar esta Este de aquí, el piquito del oro que le dicen El piquito del oro Así que vamos a ver Vamos a abrirlo Ustedes ya saben que tienen que tener también sus sus herramientas también las venden ellas mismas de las chicas de la billutería a ver colocamos solo a mí se me ocurre hacer una clase de tassel en donde engancho todo con las uñas largazas ahí está ya me está saliendo ahí chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. y ya está malta malta mal Porque la idea no es que se junten, sino que estén derechitos. Ahí. Tiene su detalle esto, ¿eh? No es que, que ustedes van a acomodar así porque sí. Ahí. Ya está. ahí está Ajá. y vamos a tratar si es que se puede hacer uno de estos ya entonces estos son la cadenita que normalmente usamos ¿Mm? y vamos a ponerle alguna de estas perlitas yo ya había estado armando miren yo había armado uno vamos a armar este de aquí va a ser súper fácil yo ya había armado otro. ¿Mm? Voy a... Este ya está armadito. Este también. ¿Qué hago? Cojo uno de estos de aquí. De los alfilercitos. Coloco una de las bolitas chiquititas. De los doraditos. Las más chiquititas. Es esta de acá. Ayúdame, porfa. Sácame estos de acá. Porque ahorita se me va a caer cuando saco todo a la vez Y ahora sí, ya lo saqué Solamente que te lo lleves Hay uno Podemos poner este rojito acá Nuevamente otra bolita Sale volando Otra de las bolitas Yo bien feliz enseñando mis uñas Y mis uñas no me ayudan Y aquí le doy la vuelta Así Y así Ahí, ¿se ven? Y ya está Ahí, ya está Así he hecho todas Esta igual A esta donde están las chiquititas? Esta de aquí está esta Es una de chiquita Igual agarramos una de uh -huh. Agarramos una le ponemos uno de estos bichitos que queda lindo yo le digo bichitos a estos colocamos aquí ahí. le ponemos otro de estos bichitos para que quede como como que está agarrándolo así ahí ahí ahí, ahí. y ya solamente le damos la vueltita uno. Dos. Ahí. ya ven este me salió medio chuequito este me salió mejor Ahí. solamente hay que darle la vueltita no es nada complicado y ya solamente ponerlo y colocarlo en la eh, en la cadenita, en la cadenetita. ¿No? Entonces vamos a ver. Vamos a agarrar uno. A ver, voy a bajar. Ay. Vamos a agarrar uno y colocarlo acá en la cadenetita. Con el cocodrilito lo cerramos. Ahí está, ya está cerradito y ya se colocó en la cadeneta. ¿Mm? Ahí agarramos otro, a ver, a ver, a ver. uno nuevito. Ahí. qué calor que está haciendo estoy muriendo de calor Mira. agarramos otro puede ser este que hemos armado este y lo colocamos igual en la cadeneta pero en otra posición de repente por ahí o de repente aquí Aquí, aquí. a ver cadenita acá ya agarramos bien y lo cerramos ahí está ya y así van armando una cadeneta con, eh, con estas piecitas que ya están armando ustedes no vamos a ponerle uno más aquí y ya con esto ya lo terminamos. ¿ya? Todos como son corazones. Como estamos en el mes del amor. Todos son corazones. Nuevamente colocamos aquí. Nos vamos a la cadeneta. ¿Cómo está yendo la cadeneta? A ver. Vamos a ver. ¿Por dónde la voy a agarrar? Por acá la voy a agarrar la cadeneta. Ahí. Entonces la voy a poner por acá. Ahí. Y la cierro. Ajá. Ya está. Listo. Ahora vamos a agarrar la puntita. Que viene a ser esta. Y la vamos a enganchar acá. Aquí. Ya. Esta ya no vamos a usar. Vamos a ver la puntita. A ver. Nos jalamos aquí. Abrimos. Y lo colocamos aquí. Y cerramos despacito. Ahí está. Ya está cerradito. Listo. Ay, parió Paula. Qué horror. Tanto nos hemos demorado para hacer esto. Era algo mucho más fácil, pero la uña, las uñas no me no me ayudaron. Ahí está. A este le puse una mariposita. Ya va a depender de, eh, de qué le quieren poner. Uy estoy muy arriba, ¿no? De qué le van a querer poner a sus a sus a sus a sus tassels, ¿no? estoy pensando en los eyelets. Ahí están. Ya borlas. borlas que son tassels en realidad. Estas son borlas, pero lo que hemos hecho para poder armarlo en el lomito del álbum de mis eh, principiantes es un tassel. Entonces esto la vamos a colocar aquí así bonito. Para que se vea lindo. Aquí le voy a poner una flor en el medio, ¿eh? Ahí le voy a poner una florcita chiquitita. Una florcita bebé le voy a poner. Ahí está el resultado de estos eyelets un poquito... Que la Miss Cari se ha equivocado. Pero yo creo que es bueno que ustedes vean cuando uno se equivoca así. No se van a equivocar ustedes. Así yo siempre les digo a mis alumnas. Por si acaso, todo es en vivo. La Miss Cari hace el trabajo en vivo. Y eso va a significar... Obviamente para mí un riesgo porque yo tengo que hacer, hacer el proyecto en vivo y me equivoco como cualquiera, pero me gusta eso porque sería más fácil para mí grabar, ¿no? Ah, ya lo grabo. Este lo hizo en un ratito y todo bien, pero en vivo todo es diferente, en vivo hay que este, ver la conexión, leer a las, a, a las chicas, entonces todo eso hace que que no salga todo como uno quiere, ¿no? Pero ya está. Este es el resultado. Espero que les haya gustado. Este es el que he armado con ustedes. Espero que les haya gustado. Y puedan hacer también sus tassels, ustedes en su casa. Y armen y pongan un, un, un lomo bonito eh, cuando hagan un álbumcito. Ya. Ahora sí, las voy a leer un poquito. Habían varias chicas. Se, llegaron yen, se fueron yendo. Está bien. Habrán dicho por la mis Cari enseña lo que no sabe. Qué barbaridad. Pero con mucho cariño, chicas, para ustedes. Voy a leerlas, a ver. Recién entró mi buenas tardes, buenas tardes. Viorela Guillén, hola, hola Cari, buenas tardes, pero te quedó lindo. Gracias, Frida. Sí, quedó lindo, ¿no? Quedaron lindas, las dos están bonitas. Como les digo, aquí en el medio tengo la idea de ponerle una florcita. ¿Ya? Una florcita chiquitita nomás. Algo así como el modelito que les he enseñado acá. Ya, este es el modelito con el que yo me inspiré, ¿no? Pero una florcita aquí en el medio, como tiene este de aquí? Ahí, ¿dónde está? Este, este, este. Miren qué bonita ¿Ven? Una florcita en el medio del lacito y también queda súper lindo. Entonces, uno va viendo y va diciendo, ¡ay, qué bonito queda esto, ¿no? Miren. He podido ponerlo así también, doble lazo, miren qué bonita queda, con doble, ya do, doble bola no, pero doble lazo quedaría linda también. Entonces ya va a depender de, de, su, de su creatividad chicas, ahora sí, vamos a almorzar, ¿qué hora es? Una y media. Eh, Cari, ¿cuándo es la primera vez? Siempre se demora un poco. No, es que no es la primera vez. Ay, ah, con mis uñas, sí, pues, está lindo, quedó hermoso. Gracias. Con mis uñas en vivo, haciendo los tassels, sí. Es que están largas, miren. Pero dígame si no son hermosas. Ya, pero me vuelvo, ya no me vuelvo a poner las uñas tan largas porque si no, esto no sale. No sale, no sale. El, Este, tápalo, por favor. Bien, muchas gracias chicas, ya saben, la academia está abierta a partir de ahora del mes de marzo, las chicas pueden ingresar, ya pueden ir entrando para que sepan eh, lo que es trabajar desde cero ¿no? las chicas principiantes ya saben lo que es trabajar de cero, pero ahora eh, vamos a trabajar con diferentes estilos, vamos a trabajar con pantones de color que son los pantones de color, ustedes van a ir viendo el color para que ustedes sepan cómo combinar voy a hacer también una clase de teoría de color, van a tener un libro de layouts en donde ustedes van a ir haciendo sus layouts mes a mes y van a poder ir viendo cómo eh, son los cambios de estilos, ¿no? Y van a poder hacer como este, un, un, un catálogo, ¿no? Para sus productos. Entonces, a sus eh, a sus clientes decirle, bueno, ¿qué, cómo quieres tu estilo del álbum o de, o de el cuadro que quieres hacer. ¿Lo quieres eh, tipo xavi Chic, lo quieres clean simple, ¿no? Porque muchas veces ellas no saben. Les piden el álbum y no saben. Entonces, ustedes les, pueden, les van a poder dar. Eh, ayudarse con, con el álbum de layouts, que es súper fácil. Yo ya les he enseñado un álbum de layouts y lo mejor de todo es que van a poder hacerlo con las propias fotos que ustedes tienen, ¿no? Muy bien, además vamos a empezar desde lo básico, tarjetería, encuadernación. Eh, vamos a hacer, como les digo, eh, vamos a darles una paleta de colores. Cada profesora les va a dar una paleta de colores. Realmente la academia está... Súper renovada este año, así que las invito, ya están las aulas eh, están listas para inscribirse y hay paquetes, les convienen los paquetes, pueden usar, pueden comprar un paquete de tres meses, uno de seis o uno de diez y también pueden escoger el mes, por ahí el mes que eh, no se sé, viajaron, no, a mí no, no quiero este mes, pueden escoger el mes y van a tener el aula abierta todo el año, esa es otra cosa que hemos cambiado, antes eran dos meses. Ahora el aula va a estar abierta durante todo el año para que ustedes puedan ver sus clases, ¿ya? Muy bien, ahora sí, nos vemos. Nuevamente les doy las gracias a todas las que me recomiendan. Siempre estoy leyendo que por ahí clases de principiantes en diferentes, ¿no? Eh, o de flores y las chicas me recomiendan. Les agradezco mucho. Gracias a ustedes. Viene más gente eh, para pedirme clases de flores o clases de principiantes o las aulas virtuales, ¿ya? Les mando muchos besitos, cuídense mucho A ver, las leo para despedirme Quedó hermoso, gracias por las ideas que nos comparten No, Cari, tú siempre enseñas paso a paso Los tips que tú sabes Así es, yo enseño paso a paso Y eso es lo que a mí me gusta Y, y trabajo en vivo Como lo ven, así Con errores, con aciertos Por ahí me equivoqué Lo saco, lo vuelvo a poner Entonces las chicas como que en un principio Se quedan, ¡Hola, oh, a mí se equivocó Pero un o... No crean de que, de, de que las profesoras que suben sus videos no se equivocan, se equivocan, pero obviamente suben el video eh, editado, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en la academia, tratamos de hacerlo en vivo. Que vean en vivo cómo nos equivocamos y cómo solucionamos. A veces de la equivocación sale un mejor resultado. Les digo por experiencia, siete años tengo haciendo esto. Mi, la mayoría me dice, ¿por qué no graban los videos y las equivocaciones las cortas? Es que yo quiero que aprendan de mis equivocaciones. En el caso de mis profesoras invitadas, también saben que esa es mi forma de pensar. No se preocupen si se equivocan. Porque es en vivo y se van a equivocar. Y lo bonito de las clases en vivo es que ustedes van a aprender desde cero y a equivocarse también y a solucionar también. Entonces, en mis clases de la Miscari no hay nada perfecto. Todo lo trabajamos en vivo, ¿ya? Eso es lo rico. Si no, ustedes, ah, bueno... Me voy a ver una clase de tassel. Si ustedes van a YouTube y ponen tassel, ¿no? Quiero una clase de tassel. Y van a ver el video perfecto, sin equivocación. Entonces, cuando ustedes entran a la práctica, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que yo he hecho, que se me cortó el hilo, que no lo pude hacer, que mi uña está larga, la, la, la. Entonces, esto es lo que yo quiero que aprendan ustedes conmigo. Yo no soy perfecta. La, la, ninguna de mis profesoras son perfectas y trabajan en vivo para ustedes. ¿Se equivocan? Mejor. Eso es lo que yo les digo a las profesoras y para mí también. Bien, muchas gracias. Gracias, Le mando besitos. Un bonito fin de semana. Yo sigo haciendo mis embellecedores. Ya van a, ya van a ver un librito en donde yo voy a poner ahí los embellecedores.